Recapitulemos. <risa> en la anterior conversación que tuvimos hablamos sobre bachiller, sobre selectividad, os di consejos para ambas etapas y también os conté un poco mi experiencia, ¿verdad? Sí, esa conversación se me hizo muy larga y decidí cortarla en dos y dividir la en los vídeos, porque al final la anterior iba más enfocada a los estudios de esos dos años y en este vídeo, que es la segunda parte de esa charla, entraba más en el tema de la carrera y de cómo elegir carrera, consejos, qué preguntas haceros a la hora de elegir una u otra, ¿no? Y bueno, como al final me parecen dos temas diferentes, decidí dividir el vídeo porque es que era muy largo pero hoy vengo también a hablaros porque hay un par de cosas que me quedé sin contar y que quería dejar también en este vídeo, así que en esta primera parte estoy vestida de rosa y en la segunda estaré con el peto gris, ¿vale? Dentro de unos minutos hablaremos cómo elegir carrera, os diré los puntos clave acerca de los que yo creo que una persona tiene que reflexionar antes de escoger una carrera y también os contaré lo que creo que es medicina y lo que tienes que saber antes de entrar en ella Pero antes de eso vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que a mí me preocupaba mucho, ¿vale? Y es dónde vivir, en una residencia o en un piso yo, como algunos sabréis, en primero y segundo de carrera estuve en una residencia y fueron de los mejores años de mi vida, lo que pasa que nos pilló el COVID en el segundo, cuatro y primero y todo segundo, entonces fue un poco prof porque no tiene nada que ver. Y en tercero ya me fui a piso. ¿Mejor ha sido piso? Pues creo que es muy diferente. A mí lo que más me ha gustado ha sido la posibilidad de vivir las dos situaciones, ¿no? Al final tú llegas en primero sin conocer a nadie y lo único que quieres es socializar y hacer amigos. Y para eso la residencia no puede ser mejor opción, te aporta muchísimos beneficios en ese sentido. Eh, pero es verdad que tienes menos intimidad, nosotros por ejemplo primero compartíamos habitación, que al final sí que es algo que te puede echar para atrás, ¿no? Yo es que lo repetiría 100% porque me lo pasé genial y vivir en ese ambiente es algo que me encantó. No sé, es que para empezar a la universidad, si, eres, si estás pensando en coger una residencia y yo te lo recomiendo 100%, porque te lo pasas pipa, eh, aprendes a desconectar, además de estudiar, eh, en exámenes sufres juntos y de fiesta te lo pasas mmm, mejor imposible, <risa> la verdad. Tenéis todos mis stories de primero y de segundo en Instagram destacados, así que ahí podéis ver eh, los dos añadas que pasé en mi resi, que es la mejor resi del mundo. <risa> Tiene un montón de tradiciones y sí, bueno, no me voy a poner melancólica, vamos al lío, ¿vale? ¿Qué es lo que me preocupaba a mí? Vale, yo mi primera opción era estudiar medicina en la UPVHU, es decir en la Universidad del País Vasco que es donde estudio no entonces yo solo fui a mirar las residencias de ahí empleé un día fui con mis padres me acompañaron y entré en todas las residencias y ya descarté algunas que no me gustaron y pues hice la inscripción en las que me gustaron, ¿no? Básicamente. Pero claro, yo no sabía en qué universidad iba a entrar. Yo no sabía si iba a entrar en la de Bilbo, si iba a entrar en la de Mallorca, si iba a entrar en la de Lleida, si iba a entrar en la de Madrid. No sé, o sea, no tenía ni idea. Y yo decía, claro, imagínate que no entro en Bilbo, ¿dónde narices vivo? Me agobiaba un montón y es que yo además tenía claro que quería ir a una residencia primero. Entonces aquí entra el patrocinador de este vídeo que es Resi. se puso en contacto conmigo para esta segunda parte del vídeo y es que no me puede parecer mejor opción para comentároslo porque ojalá en su día yo haber tenido una opción así porque podría haber vivido mucho más tranquila. ¿Y qué es Busco Resi? Busco Resi es una web que está fundada por estudiantes y dirigida a estudiantes, cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de residencias a las personas que van a entrar a la universidad ahora. Y tú simplemente entras en la web, que os la voy a dejar en la cajita de descripción, y buscas la ciudad en la que quieres encontrar residencia, por ejemplo, Madrid. Escribes Madrid, buscas y os aparecen todas las residencias que hay para estudiantes en Madrid. Y si queréis inscribiros en alguna de ellas, simplemente tenéis que pinchar en solicita tu plaza y después eh, rellenar la inscripción y ya está, así de fácil. Vale, y esto no es lo mejor de todo, esto creo que os va a hacer mucha ilusión y ojalá haberlo tenido yo en su día también. Y es que eh, busco redes y hace una semana, bueno, esta semana, pero para cuando veáis el vídeo hace una semana para que, para que me entendáis. Ha lanzado becas dirigidas a estudiantes, va a dar 100.000 euros repartido entre 100 estudiantes, es decir, 1.000 euros a cada estudiante para el próximo curso. ¿Qué estudiantes van a poder optar esta beca? Pues bueno, lo he preguntado para tenerlo todo bien, ¿vale? Os lo voy a dejar por escrito en la cajita de descripción y todas las preguntas que tengáis me las podéis dejar en los comentarios y yo os las contesto. Os lo leo, ¿vale? Para que no se me pase nada. Todos aquellos estudiantes que el próximo curso 2023-2024 se desplacen a estudiar a otra ciudad dentro de España y se alojen en una residencia de estudiantes a curso completo a través de Buscorresi pueden solicitar la beca. Para solicitar la beca deberán completarla con su número y apellidos, ciudad de destino, correo electrónico y teléfono de contacto. ¿Hasta cuándo? Vale, la beca se puede solicitar a partir de ahora, desde que estáis escuchando o bueno, viendo este vídeo, hasta el 31 de agosto de este año 2023. ¿Y qué documentación necesitáis para solicitar la beca? DNI, matrícula en una universidad española, o sea, ya una vez os hayáis matriculado en la universidad, ¿vale? Justificante de pago de la estancia en la residencia curso completo a través de Busco Resi, una vez que ya os hayáis inscrito a la residencia también. Documento donde poder ver la calificación de acceso a la universidad tras haber realizado la selectividad y copia de la última renta familiar. Esto os lo van a pedir, o sea, que no os preocupéis, yo os lo digo para que os hagáis una idea y bueno, ¿para qué sirve esta documentación? Porque en función de qué van a elegir aquí, estudiantes de la beca o ¿no? Os leo. Esta documentación servirá únicamente para poder seleccionar a los y las estudiantes que hayan obtenido una mejor calificación y que a la vez tengan unos ingresos familiares inferiores al resto y les puede servir más esta ayuda. Es decir, no solo se va a tener en cuenta la calificación, sino también los ingresos familiares. Yo creo, me parece algo súper justo porque al final tiene en cuenta tanto el trabajo del alumno como las condiciones económicas de la familia. Así que bueno, espero que esta información os haya servido de ayuda y cualquier pregunta que tengáis me la dejéis por los comentarios. Y ahora ya quiero tocar un poco más el tema de, de la carrera, de cómo elegir carrera. Uf, es un tema muy complicado. Esto sí que es totalmente una charla de amigas, os voy a dar varios consejos que creo que nos tendrían que dar a todos en ese momento de nuestra vida. Y ojalá eh, me lo hubieran dado a mí y a toda la gente de mi alrededor. Creo que es algo eh, de lo que te vas dando cuenta pues, con el paso de los años, pero en el momento ves todo tan negro y estás tan centrada en lo que quieres hacer que no piensas más allá de ahí. Entonces yo os recomiendo muchísimo daros a vosotros mismos tiempo para pensar. Parece una tontería, pero es que no nos damos tiempo para pensar. Yo tenía tan claro mi objetivo que ni siquiera me pregunté Goretti, ¿dónde quieres estar dentro de 10 años? Y si me lo preguntaba... No terminaba de reflexionar y es que esto lo he hablado con tanta gente de la carrera, no os podéis imaginar la de personas que no se preguntaron en su día si realmente esto era lo que querían hacer y a día de hoy conozco a muchísima gente de mi edad, no solo de mi carrera, que también, pero de muchísimas carreras que dicen yo esta carrera no la cogería otra vez, pero claro ya estoy en cuarto pues ya termino o ya he empezado pues a termino que tampoco me disgusta. Así de gente, de mi carrera, de otras carreras... Y creo que es por el simple hecho de no haberte preguntado a ti mismo en ese momento de bachiller qué era lo que querías hacer. Sé que no es ninguna conclusión nueva la que lleguéis seguro que habéis pensado en esto mil veces, pero realmente os habéis parado a pensar lo que queréis hacer. Os voy a dar así algunas ideas de preguntas que os podéis hacer para hablar con vosotros mismos. Si no os veis capaces de, cuando acabe este vídeo, de tener una charla con vosotros mismos, Id parando el vídeo cada vez que hago una pregunta y contestaosla Obviamente no hay una batería de preguntas que sea correcta o incorrecta Entonces eh, os voy a decir algunas que se me ocurren, ¿vale? Por ejemplo, sois personas que necesitan co contacto social todo el tiempo Necesitáis trabajar de cara al público, es lo que os hace felices O creéis que os va a hacer más felices en un futuro estar con vosotros mismos Pues por ejemplo en un despacho ¿Queréis trabajar sentados? ¿Queréis trabajar de pie? ¿Queréis trabajar con niños, con adultos, con nadie? ¿Dónde os veis dentro de 10 años? ¿Qué queréis estar haciendo? Os pongo el ejemplo de medicina. Las preguntas que creo que se tiene que hacer una persona que quiere estudiar medicina son ¿Dónde quiero estar dentro de 10 años? ¿Quiero estar en un hospital trabajando? ¿Quiero estar con pacientes? ¿Quiero diagnosticar cuál es la patología que está sufriendo? ¿Quiero administrar un tratamiento de esa patología? ¿Quiero hacer guardias? ¿Realmente me siento capaz de poder estar las 24 horas trabajando no me importa estar estudiando toda la vida, voy a estar al día de los tratamientos, de los diagnósticos de las nuevas patologías me merece la pena lo dura que es la carrera, me gusta tanto el futuro que puedo tener dentro de 10 años para comerme una carrera tan dura yo os pongo en contexto porque eh, lo yo lo intento mostrar en los vídeos y es que medicina es una carrera muy dura o sea yo sé que os habrán dicho lo típico de lo más duro es entrar en medicina bachiller es mucho más duro que medicina pero es completamente mentira por lo menos para mí y para todo el mundo con el que lo he hablado, no es verdad eh, medicina es una carrera súper dura porque es muy sacrificada, yo no digo que sea una carrera difícil, creo que hay carreras mucho más difíciles como lo puede ser una ingeniería o no, no lo sé pero es una carrera muy sacrificada es que es muy fuerte la cantidad de horas que metemos delante de los apuntes Obviamente eh, es una carrera que se puede compaginar con el resto de tu vida, pero tienes que sacar mucha fuerza y muchas ganas para hacerlo. Yo hoy no he estudiado para nada, para nada, para nada todo lo que tenía que estudiar. Ha sido un día que no me ha acondido mucho estudiando, pero tenía pensado grabar vídeo y aquí estoy y podía estar estudiando. Entonces tienes que tener como mmm, autoexigencia para dejar de estudiar y... Mmm, yo espero que me merezca la pena porque realmente me parece un trabajo súper bonito y súper gratificante y creo que en mis vídeos se, se nota que además de mucho tiempo le dedico mucho cariño a la carrera porque hay días que estoy harta de la carrera y digo, estoy quemadísima. Pero es que luego hay tantos días en los que mmm, me siento tan agradecida con mi yo hace unos años de haberla elegido eh, el tipo de cosas que aprendo estudiando. El sentimiento que me recorre al saber que dentro de unos años voy a ejercer como médico. Mí, es que <risa> se me pone la piel de gallina. Pero es verdad que es una carrera muy dura y que hay mucha gente que, que se arrepiente de haberla cogido. Entonces, por favor, pensadlo bien en algún momento, porque ni medicina es mejor ni peor que otras carreras y creo que muchas veces... Nos obsesionamos con que queremos hacer una carrera porque pensamos que es lo que los demás esperan de nosotros o porque creemos que es lo que nos va a dar prestigio social o porque sacamos muy buenas notas y pensamos que si no escogemos esa carrera la vamos como a desaprovechar porque es la que todo el mundo quiere hacer y no es así. Creo que durante los últimos años medicina se ha puesto de moda y, y me da como rabia porque hay mucha gente que va a elegir la carrera simplemente porque tiene la nota y porque piensa que va a ser lo que más prestigio social le va a dar, que obviamente no es así. Pero creo que sí que, aunque no se diga, creo que es lo que mucha gente piensa. Y luego hay gente que realmente serían súper buenos médicos y que al final se quedan sin poder estudiar la carrera porque es una carrera que se ha puesto de moda. Os voy a repetir siempre que esto os lo digo de medicina porque es lo que yo conozco, pero que estéis segurísima de que hay mil carreras así y... Y a mí me da pena, o sea que por favor elegid lo que verdaderamente queréis hacer, que aunque los de alrededor esperen que hagas X carrera, al final eres tú la persona que va a levantarse cada día a estudiar esa carrera. Y ya no es solo estudiarla, es que es trabajar, o sea, vas a pasarte 50 años de tu vida trabajando de lo mismo, o sea, que por favor piensa en ti y no en los demás. Que si tu primo el de Burgos quiere que hagas eh, derecho porque quiere que seas juez, pero tu pasión es hacer periodismo, pues hazlo porque tu primo el de Burgos no va a ser el que se levante todos los días a ser juez, porque igual es su sueño frustrado, pero igual no es el tuyo. O sea que por favor, pregúntate qué quieres hacer porque es súper importante. otra vez, <risa> me gustaría hacer un inciso porque creo que es necesario comentarlo y es que no lo dije en el vídeo anterior. Y obviamente, o sea, no tengáis solo en cuenta lo dura que es o deja de ser una carrera. O sea, por ejemplo, imaginaos que queréis eh, ser abogados, que es el sueño de vuestra vida y que sabéis que es a lo que os queréis dedicar. Pero no os apetece comeros una carrera como derecho, que seguro que hay que estudiar un montón y hay que pasar un montón de horas delante de los apuntes, ¿no? Si os gusta mucho una profesión, no tengáis tanto en cuenta la carrera, pensad que es algo transitorio y que va a pasar por ejemplo medicina es una carrera larga y dura pero es que si quieres ser médico tienes que pasar por ella entonces yo creo que si no la eliges por eso y pasan esos años de carrera como que en ese momento te vas a arrepentir sabes y también otra cosa yo por ejemplo soy una persona a la que le gustan muchas cosas y creo que es súper importante identificar eh, de entre las cosas que te gustan cuáles son hobbies y cuáles eh, te gustan a nivel profesional. Hablar con vosotros y vosotras, mismos y mismas, por favor, es que es tan importante y lo hacemos tan poco, también es fundamental, creo que es evidente, pero no elijas una carrera porque la elige tu mejor amigo o tu mejor amiga, ni elijas una carrera porque te quieres ir a vivir fuera y es la carrera que no tienes en tu ciudad y te quieres ir a vivir fuera y ya está, o porque te quieres quedar en casa. No la elijas por eso, porque al final... Van a ser unos años de tu vida, o sea, son 4 años, 5 años, 6 años de tu vida En los que puedes estar igual un poco más incómodo Pero también al principio porque te acostumbras O sea, si tú eh, solo tienes por ejemplo un amigo y te quieres ir con ese amigo al fin del mundo Es que te va a condicionar toda la vida e Igual en la misma carrera hacéis amigos diferentes y os acabáis separando igualmente O sea que piensa en ti, en esto creo que tenemos que ser egoístas y pensar en nosotros mismos Porque es lo que os digo, que somos nosotros los que vamos a estar prácticamente 50 años levantándonos a hacer lo mismo ¿y qué pasa si no entro en la carrera de mis sueños? verdad la pregunta del millón pues es que sinceramente no pasa nada eh, sé que ahora lo vais a ver como un drama y lo sé porque yo en el momento lo vivía como un drama y no, no me entraba en la cabeza otra, otra opción ni otro abanico de posibilidades o sea para nada, para a, o entrar en medicina, o no sé qué hacer con mi vida y no es tan grave, o sea, lo primero, si tienes claro que esa es la carrera que quieres hacer porque es de lo que quieres trabajar sí o sí, y que con el resto de carreras no vas a ser feliz que dudo mucho que, que solo seas feliz con la carrera, pero bueno, si ese es el caso pues lucha por ello, porque hay dos selectividades, o EVAO, o lo que sea, al año entonces eh, tienes dos oportunidades anuales si tienes que repetirla al año siguiente, pues otro año más, y otro año más y no pasa nada por entrar a la carrera un par de años más tarde, o tres, o cuatro, o los que sean. O sea, mi clase, en mi curso, la gente que he conocido a lo largo de la carrera que estaban en mi curso, no sabéis la cantidad de gente que, que tiene más años... O sea, yo soy de 2001 y estoy en cuarto, pero hay gente que es de 2000, hay gente que es de 1999, de 98, de 97, o sea, hay gente de todo tipo, porque es súper normal no entrar a una carrera de la primera cuando requiere mucha nota, porque al final tú en selectividad no demuestras lo que vales. Si por lo que sea en selectividad tienes un mal día y no te sale del todo bien, a lo bien que te esperabas, pues es que eso no demuestra que has trabajado más o menos o que eres más o menos inteligente o que vales más o menos que la persona que lo ha sacado. No, claro que no. Entonces hay mucha gente que no entra a la primera y no pasa nada. Y yo entiendo que en el momento lo veáis como un drama, pero no se nota. O sea, a mí no me lo dicen y yo no sé quiénes son personas de años diferentes a 2001. Y también cuando estuve en las puertas abiertas para la universidad, muchos de bachiller, sobre todo los padres un poco más agobiados que los hijos, preguntaban, ¿y qué podemos hacer si no entra a la primera? Pues opciones, un grado superior durante dos años y te curras muchísimo el grado superior obtienes una buena nota y después lo tienes como más asequible para sacar una mejor nota en las específicas. Por otro lado, pues eh, entras en otra carrera que sea similar y después intentas convalidar repitiendo selectividad. Mi plan B era estudiar enfermería y convalidar las que me convalidasen, repetir selectividad y entrar en medicina. Mucha gente me pregunta como... ¿Qué carrera es la que más convalida? Es que no hay una que convalide más o menos Depende muchísimo de la provincia en la que estés Y de lo que te digan ese año O sea, es como que es un poco una cosa que está un poco en el aire Y no hay demasiadas cosas establecidas Entonces elegid la carrera que más cómoda os resulte Y también una carrera que os pueda gustar Yo por ejemplo sé, se dice que la que más convalida es Odontología, yo por ejemplo a mí odontología no me gusta, yo sé que no quiero ser dentista Entonces yo no iba a empezar odontología para convalidar, porque me fuera a convalidar una asignatura más que otra carrera Yo en mi caso iba a elegir enfermería como plan B porque me parecía que era la carrera más similar Al final a nivel de trabajo trabajan médicos y enfermeros codo con codo Y decía, mira pues oye es que igual empiezo la carrera y me gusta y me quedo aquí y ni siquiera me pasa medicina O mira es que si por lo que sea veo que no, que lo que me gusta es medicina pues estoy haciendo algo similar voy a hacer prácticas en un hospital y luego pues que me convalide en dos o tres asignaturas en vez de cuatro o cinco pues tampoco pasa nada o sea, no sé eh, pues tardó un año más en sacar una carrera y ya está y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como siempre cualquier otra duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios que yo os intentaré responder o en el comentario o en un próximo vídeo que seguro que hablamos más de estos temas porque yo empiezo a hablar y no me callo así que... Eso, hasta el próximo domingo, un besazo y muchísima suerte en, en todo.